5 maneras para hacer que le gustes a la gente 1. Interésese sinceramente por los demás Muchos de los mejores recuerdos de mi infancia son alrededor de un pequeño perro de pelo amarillo con una cola Tipi Nunca leyó un libro sobre psicología No le era necesario ni el profesor William James, ni el profesor Harry Overstreet le podrían haber dicho nada acerca de las relaciones humanas. Tenía una técnica perfecta para hacer que a la gente le gustara. A él le gustaba la gente y su interés por mí era tan sincero y genuino que yo no podía dejar de quererlo y amarlo a cambio. ¿Quieres hacer amigos? Toma un consejo de Tipi. Sé amable. Olvídate de ti mismo. Piensa en los demás. Tipi sabía que uno puede hacer más amigos en dos meses, al tener un interés genuino por los demás, de los que puede hacer en dos años, tratando de conseguir que otras personas se interesen por usted. Permítanme repetir eso. Esta vez voy a ponerlo en cursiva. Usted puede hacer más amigos en dos meses si se interesa en los demás de los que puede hacer en dos años tratando de conseguir que otras personas se interesen por usted. Sin embargo, yo conozco y tú conoces gente que van equivocados por la vida tratando de lograr que otras personas se interesen en ellos. Por supuesto, no funciona. La gente no está interesada en ti. Ellos no están interesados en mí. Ellos están interesados en sí mismos en la mañana, al mediodía y después de la cena. La compañía telefónica de Nueva York hizo un estudio detallado de las conversaciones telefónicas para averiguar qué palabra es la más utilizada. Lo has adivinado. Es el pronombre personal yo, yo, yo que se utilizó 3.990 veces en 500 conversaciones telefónicas. Yo, yo, yo, yo, yo. Cuando ve una fotografía de grupo en la que usted se encuentra, ¿qué imagen busca en primer lugar? Si usted piensa que la gente está interesada en usted, responda a esta pregunta. Si usted muriera esta noche, ¿cuántas personas vendrían a su funeral? ¿Por qué la gente debería interesarse en ti a menos que tú te intereses en ellos primero? Agarre su lápiz ahora y escriba su respuesta aquí. Si nos limitamos a tratar de impresionar a la gente y hacer que la gente se interese en nosotros, Nunca vamos a tener muchos amigos verdaderos y sinceros. Amigos, los verdaderos amigos, no se logran de esa manera. Napoleón lo intentó y en su último encuentro con Josefina dijo, «Josefina, he tenido más suerte que cualquier hombre en esta tierra y, sin embargo, a esta hora, eres la única persona en el mundo en la que puedo confiar». Y los historiadores dudan de que podía confiar en ella, incluso. Hudson Maxim, el inventor de la pólvora sin humo, dio un consejo muy bueno cuando dijo, «Hay dos clases de consideraciones que las personas tratan de recibir de otros, la admiración y el amor». Ahora, la forma en que deseas comportarte es dejar que la admiración cuelgue y hacer que la gente te ame, siempre que la gente admira, envidia, y la envidia genera enemigos. Repito, usted puede hacer más amigos en dos meses al tener un interés genuino por los demás, de los que puede hacerse en dos años tratando de conseguir que otras personas se interesen en ti. 2. Sonría. Una noche asistí a una cena en el casino en el parque central. Uno de los invitados, una mujer que había heredado dinero, estaba ansiosa por hacer una grata impresión en todo el mundo. Ella había gastado una fortuna en sables, diamantes y perlas. Pero ella no había hecho nada en absoluto sobre su rostro. Irradiaba acidez y egoísmo. No se dio cuenta de que la expresión que llevaba en su rostro era más importante que la ropa que llevaba puesta. Charles Shaw dijo que su sonrisa valía un millón de dólares y probablemente estaba subestimando. Una vez pasé una hora con Maurice Chevalier. Estaba triste y taciturno, muy diferente de lo que esperaba hasta que sonrió. Entonces, pareció como si el sol saliera a través de una nube. Si no hubiera sido por su sonrisa, Maurice Chevalier probablemente seguiría siendo una copia de Evanista en París, siguiendo el oficio de su padre y hermanos. Una sonrisa irradia calor. Dice, me alegro de verte, me haces feliz. Bueno, si usted está realmente contento de verme, ciertamente yo voy a estar feliz de verlo. ¿Una sonrisa falsa? No, eso no engaña a nadie. Sabemos que es mecánico y lo resentimos. Estoy hablando de una verdadera sonrisa. Una sonrisa reconfortante, una sonrisa que viene de adentro. ¿Cómo se puede conseguir el hábito de sonreír? Escucha esto. El profesor William James, de Harvard, dijo, La acción parece seguir al sentimiento, pero en realidad acción y sentimiento van de la mano. De este modo, el camino soberanamente voluntario hacia la alegría es sentarse con alegría y actuar y hablar como si la alegría ya estuviese ahí. 3. Recuerde que el nombre de un hombre es para él el sonido más dulce e importante del idioma. En una ocasión le pedí a Jim Farley que me dijera el secreto de su éxito. Él dijo, el trabajo duro. Y le dije, no seas gracioso. Luego me preguntó cuál pensaba yo que era la razón de su éxito. Respondí, entiendo que puede llamar a diez mil personas por sus nombres. No, usted está equivocado, dijo. Puedo llamar a cincuenta mil personas por sus nombres. No nos equivoquemos al respecto. Esta capacidad que ayudó a Jim Farley puso a Franklin D. Roosevelt en la Casa Blanca. Recientemente he realizado un curso para la Junior League de Nueva York y una de las mujeres jóvenes me dijo que había descubierto, temprano en la vida, cómo ser popular en un baile. Se las arregló para obtener el nombre de un hombre joven la primera vez que bailó con ella, y cuando la buscó de nuevo, más tarde en la noche, ella llamó su nombre y lo llamó con entusiasmo. Él era de ella. Después de eso, por el resto de la noche. Con frecuencia, tenemos dificultad para recordar los nombres de las personas a las que hemos conocido, ya que nunca oímos el nombre con claridad. Si usted no entiende el nombre de una persona, se le puede rendir un homenaje al decir, «Lo siento mucho, no recibí el nombre con claridad». Él estará encantado de que haya dado tanta importancia a su nombre. Pídele que lo repita. Pídale que se lo escriba. Si se trata de un nombre poco común, haga una observación de lo extraño que es. Y mientras usted está hablando con él, siga diciendo su nombre una y otra vez en su mente. Utilice su nombre varias veces en su conversación. Y cuando dices adiós, repite su nombre otra vez. 4. Sea un buen oyente. Anime a otros a hablar de sí mismos. Recientemente me invitaron a una fiesta de bridge. Personalmente no juego al bridge y había una mujer joven allí y que no sabía jugar al bridge. Descubrió que mi trabajo me ha hecho viajar en Europa durante cerca de cinco años. Entonces ella dijo, «¡Oh, señor Carnegie! Quiero que me diga acerca de todos los maravillosos lugares que ha visitado y las vistas que he visto». Cuando nos sentamos en el sofá, ella comentó que ella y su marido habían regresado recientemente de un viaje a África. Así que le dije, «¡Qué interesante! Ha visitado el gran país de la casa». Dígame acerca de África. Siempre he querido ir. Eso sirvió durante cuarenta y cinco minutos. Nunca más me preguntó dónde había estado o lo que yo había visto. Ella no quería oírme hablar de mis viajes. Lo único que quería era un oyente interesado para que pudiera ampliar su ego y contar sobre dónde había estado. ¿Era rara? No. La mayoría de nosotros somos así. Así que si usted aspira a ser un buen conversador, sea un oyente interesado. Haga preguntas que la otra persona podrá disfrutar de contestar. Anímelo a hablar de sí mismo y de sus logros. Recuerde que la persona con la que está hablando está cien veces más interesada en sí misma, sus deseos y sus problemas, de lo que está en usted y sus problemas. Su dolor de muelas significa más para él que una hambruna en China, la cual mata a un millón de personas. Un forúnculo en el cuello le interesa más que cuarenta terremotos en África. Piensa en esto la próxima vez que inicie una conversación. 5. Haz que la otra persona se sienta importante y hazlo sinceramente. Hay una muy importante ley de la conducta humana. Si obedece esa ley, rara vez se meterá en problemas. Pero si la rompe, va a tener un sinfín de problemas. La ley es la siguiente. Siempre haz que la otra persona se sienta importante. El profesor John Dewey, como ya hemos señalado, dice que el deseo de ser importante... Es el deseo más profundo de la naturaleza humana. Es el impulso que nos diferencia de los animales. Es el impulso que ha sido responsable de la propia civilización. Los filósofos han estado especulando sobre las riles de las relaciones humanas durante miles de años, y fuera de toda la especulación, no se ha desarrollado sino solo un precepto importante. No es nuevo. Zoroastro lo enseñó a sus adoradores del fuego en Persia hace tres mil años. Confucio lo predicó en China veinticuatro siglos atrás. Lao Tse, el fundador del taoísmo, se lo enseñó a sus seguidores en el valle de Han. Buda lo predicó en las orillas del Ganges quinientos años antes de Jesús. Los libros sagrados del hinduismo lo enseñaron un millar de años antes de eso. Jesús lo enseñó entre las colinas de Judea hace diecinueve siglos. Jesús lo resumió en una frase, probablemente la frase más importante en el mundo. Haz a los demás como te gustaría que te hagan a ti. Usted quiere la aprobación de aquellos con quienes entras en contacto. Usted quiere el reconocimiento de su valor real. Quiere un sentimiento de que es importante en su pequeño mundo. Usted no quiere escuchar adulación barata, poco sincera, pero usted sí desea sincero apreciamiento. Usted quiere que sus amigos y asociados sean, como Charles Schwab dice, entregados en su aprobación y generosos en sus elogios. «Todos queremos eso. Así que, obedezcamos a la regla de oro y demos a los demás lo que haríamos que otros nos dieran». Una vez sucumbí a la moda del ayuno y estuve seis días y seis noches sin comer.